lindas que estamos en este vídeo eh, yo soy marina arco jiménez soy licenciada en inglés con énfasis en traducción y como proyecto final de graduación realicé la traducción de la mitad del libro y era lo que nadie creía con la escritora rosmarita eh, yo le realicé a rose una entrevista virtual por zoom donde pude conocerla mejor y desde ese momento entablamos una buena amistad Rose para mí además de ser una escritora la considero como mi amiga ya que ha sido una guía para mí en una novela que en estos momentos no he terminado la estoy escribiendo pero Ruth no solamente hace eso ella apoya a futuros jóvenes en el país a ser unos escritores ella nos envió a varias personas por diversos eh, medios de redes sociales un video que era para enfrentar el miedo a la página en blanco en tan solo 7 pasos Les voy a decir la verdad, voy a ser muy sincera Para mí esto fue como oro en polvo Fue una información muy valiosa Y les voy a comentar que después de ver ese video En tan solo dos días pude escribir un capítulo completo en mi novela Del cual me siento muy orgullosa Rose, además de todo lo mencionado, tiene un grupo llamado Siembra de Lectores. Y la verdad es que me llena mucha gratitud y mucha felicidad ver a tantos niños, más de 20 niños de diferentes escuelas reunidas, donde deciden escoger una hora de su fin de semana para hablar y discutir sobre literatura. Eh, la verdad es que considero que estos encuentros que realiza Rose, son de suma importancia debido a que está creando a niños con criterio propio y crear un individuo con criterio formado. Eso es todo, muchas gracias por hablar hasta el final.